Número uno y está. Señora, ¿con qué seguimos? Camila. Señores, J. Lowe se confiesa y dice nunca ha estado mejor. Y es que desde su ruptura con el pelotero Alex Rodríguez y posterior relación con Ben Affleck, Jennifer López concedió su primera entrevista y admitió que está pasando el mejor momento de su vida. Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Esto es todo. Nunca he estado mejor. Expresó el artista durante una nueva entrevista con Saint Love en Apple Music One. Y se le nota a la chica del Bronx lo feliz que está con su antigua expareja, el actor Ben Affleck. Mm, está feliz ella. Con su y pero que, que esta mujer. Yo me, me voy a quedar callado. Esta mujer que, que ahora está feliz. Y todo el tiempo que ella duró con Ale. No estuvo feliz también. Porque ella dice que nunca había estado más feliz que ahora. Bueno, cuando tenían ese desbalance entre ellos dos, que yo veía en esas eh, farándulas que decían que ellos tenían un problema últimamente. Que supuestamente es una persona Saludosa. muy agresiva, muy ¿Quién? impulsiva. Ale Rodríguez en las relaciones. Bueno. Que por eso fue que con Cameron Díaz y las otras. Terminaban en un lapso de tiempo por la razón de que él era muy eh, posesivo, muy agresivo, impulsivo. Y celoso, celoso. Exactamente, porque son mujeres que son, vamos a decir, deseadas por Et, todo el mundo. Y estrellas, estrellas. Y son de... estrellas, son mujeres bellísimas que le van a, la van a mirar, la van a piropiar, le van a buscar lado. Entonces, lo que más se pide en relación es la confianza, ¿entiendes? Entonces, al parecer ella ya no vea lo mismo y estaba cansada y se apoyó ¿quién? por mensaje. De él es el actor Ben Affleck, su ex pareja, y ya llegaron a que volvieron de nuevo. Y volver de nuevo con, con, una, con una ex pareja. Recordemos que ella ella ha tenido varias parejas, ¿verdad? Diez. Tanto, tanto Ale como él. Diez. Hay un canal hay un de televisión que hace como los conteos de, de las parejas de los famosos y están los diez, diez parejas de J-Lo. Pero aquí hay mujeres que tienen más de diez, no se la cuenta. No se la cuenta. <risa> <risa> famosa famosa al mismo tiempo al mismo tiempo al mismo... Mario, Mario. Por etapa tuve Sí, normal. porque por lo menos yo lo es por etapa no, pues, Que dura su, su, su lapso de tiempo bien ah, me aburriales ahorita, ahorita se aburre de va, me busca robin no, vuelve sí. Claro. Vuelve con Marcando, vuelve a sí, ver. viene bueno, a no, no, ver. No que... más más Anthony es el chulo de ella, porque ella lo ve y ya se ve. Sí, sí. Ese, sí. ese de es ella, su no. aficio. Ma... Sí, sí. No no y más Anthony la busca y ahorita va a comer con ellos sí, sí, tú a ver. Sí, come. El... Ese <risa> que <ella risa> le ha salido <risa> más tigre a ellos. Ese sale con ellos dos cenas y tiene que chulear delante de ella, la chulea. Sí. Dios mío. Oye. No, verdad. Que, no, la no, beza, que la besa, que la besa, que la besa, Dios mío. Porque se dice, ¡pi! Mar, <risa> <Oye, risa> Anthony es el único que ha sabido sobre, sí. ha sabido sobrellevar a esa mujer. Así es. Ellos terminaron bien, no, ah, no está bien, mi amor. Ya terminamos, donde quiera no, que la vea. Re recordemos que más es, es? No. es el padre de su, de sus dos niños. Sí, de los sí. mellizos. O sea, que tienen una, cole ¿Cuánto tiene una colección. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Los nomás? Mellizos, ajá. Mellizo, Varón un Con Anthony. Ah, o Anthony. Sea, una colección sí. ya de por vida que ella tiene con, con, no, con, con Mark Anthony. Sí. Siempre se Yo ve lo. Yo lo que sé que Marc Anthony cosa. no va a llevar ninguno de sus novios a ver juegos de pelota. <ríe> y nada. Sí, <ríe> porque ahí fue <me> ahí <ríe> Sí. De que no, no, no te vamos a presentar ya, Ale. Velo por televisión. Se lo presentó y dijo, oh, pues, Sí. ¿Cómo tú estás? Hmm. Sí, porque Alejo estaba con Madonna también, Ale. Madonna, Sí. con no, Madonna. No, no, no. No, no, está, no, no. Vamos. no la mata, ya todavía, está viva. El toda la, la pop, Madonna, una leyenda ella. Ya, ¿cuánta? ¿Cómo cuánta? Yo tiene como trescientos años, años. No, ella <ríe> tiene sus 60 y pico, verdad. M más. Ay, fue Calcula de del 58, y ocho, del cincuenta y calcula. No, no fue para... y ella jugaban juntas. Jugaban a las muñecas. El 58. Ella no, no. va a calcular y la edad que tiene. A buscar que calcule. Sí, Abucar pero déjame que ya no lo use. <risa> tú no puedes usar ese teléfono. No, déjame que voy, ya lo no calcule. No, no, claro. Ve. Pues, no me... no, no no de... Madonna nació el 16 de agosto de 1958. O sea, tiene 62 años. Dice ella. <risa risa> ¿Quién dice? Una mocha en Nueva York. En Nueva York. Por eso ella, como media chivirica. Ella Era que... preciosa allá en su tiempo de jugar. Ella es bonita. Oh, pues una señora... Ella grabó con Maluma. Sí, la canción Medellín. Maluma, Medellín. Uh -huh. eh, Madonna. Sí, vez... una canción española. Un va a pasar por el aceite caliente. Y me dicen que <ríe> con el que ella graba como que tienen... Vamos a buscar eso para verlo ahorita, eh, Maluma, yo no... Sí, eh, Maluma, sí Medellín, Medellín, Medellín se, llama se llama la canción. Medallos, Medallos, ¿no? Medellín, Medallos, <risa> Ella dice Medallos porque ella lo dice en inglés. Ay, no. el ella lo dice en español, solo que Oye. ella dice Medellín, es que así, Qué como digo, bien, no. con el acento gringo. Sí. Y pelearon, salió foto de ellos peleando y gritando. Ah, no, no estaban bien. No estaban no. bien, ya. No, no estaban, estaban con su plátano con salami también. <risa> <risa> y tiene sí. tanta suerte, moesa la para cambiando el tema. Que hace ese sonido ayer y pasa de Haití hoy. Haití le quitó el sonido. <risa> Haití le, quitó, le quitó el sonido, señores. Vamos, ¿Qué es <risa> Que se deje de eso, y ya, ya. ya que se deje Lo de eso. apagan, lo apagan, apagado apagado. apagado. apagado Eso no es que dicte. Es tema tendencia de moda No se cuida a nadie ahora. la entrevista de pasar <risa> <risa> <risa> <risa> Esa estrategia de a los foques no funcionó. No, oh, el, se, le ten, se le han caído varias estrategias eh, a los foques. Sí. A los foques, Santiago, con un rececito.